Cuando uno noche no pasa nada, siempre mueve un sentido y se usa el campaña de la historia, el campaña de la historia, el campaña de la historia, para que de ya historia, el campaña de la historia, el campaña de la historia, el campaña Jesús la historia, el campaña de la historia, que campaña Juan Asito Neshka Kampa Jesus, Jesús que está itata para no papánci Tamakak. tamacac. Juan que no para más olme amo aquí haya Jesús ni wan Juan amo te aquí haya Timo más ticaua. tekoke juante teco que no para calme que te asistuya Juan hasta ni para que Jesús. Juan que más en juante asico ni canale ad que Jesús Juan que está Qué Maya te hace con Juan Jesús que ni nángile. Nelía ni me chiluía. Sanantech teemos qué pan pan que cuál qué pan sí. Juananisúike Amo antech te muá pan pan que Ni mech aquí ya na. Ecano paueita nestile. Amo tabuel chimo cuato toníca san para ankitá ni sé ta cuálíste cati anki cuámos mas, cualishimukwato tonica paranqui no patakualiste katihuekawas, wankatian mechmakas nemiliste yankwik para nochipa, te nakatinimukwetki maase wali, ni mechmakas. Pampa no tata, toteku dios, nechteki makatok, ya no pa manichiwa. Waka, que tatinto kiliske. Sintatin nekitichiwase, i taya Juan Jesús, ¿qué niñan quiere? Yani cada día te cuento qué necesito para cada, Juan, ¿en cuántos sencillos huiré? Que más más tan estile para, para ti que te se, Juan Jesús, Hueliste que es Moisés, huesca aquí a quien te maquilla huesca panta, tataguas mosta, y pasno para wat total le campano te y que para que Juan Jesús, ¿qué Nelía ni meche el Amo yaya Moisés, katikinmakak no patakualiste katiwetskite en el huicac. No tata kena. Yaya kilmakak. Yaya temaka no patakualiste kati nelia temachte. Juan katiwala te en el huicac. pan itztuk no patakualiste kati temokte en el Kati nemiliste yanquit. Juan ka ni Tate. Techmaka no patakualiste musmosta. Juan Jesús Kiniswi. Nani esto no para cualiste catinite macan emilisti para nochipa. chipa. Catiwalas campana Juan hecho nesto Amute no más quitemos pampa y yolo, mayanas yon na ayermo Pero que ni me chilwy más que yanquis toque amo ante hecho nesto cas. me catinotata quien penito para nesto macas. Walase campana Juan catiwalase campana amo qué ni qué incapaz Amo ni que niel para ni chivas que ti no para ni chivas que ti no tata que neki pampayaya ni echtitanke. Kineki para amo mani pollo yo encé que ti para noche mani que quema orquis mía tonale. Juan yani notata Quienquien no chismase igual catiqui machiliese para Nani y cone guarnech echne el tocase, ma no que pilla no para nochipa chipa. Juan quienquien maniquiñol quiso tonale. Quema Jesús quienquien para allá ya no para tocar liste cativo altemo tener huícac. israelita me peke que es islámico Juan quito qué. Quienquien casa huéle que estuvo altemo tener huícac. Ya ya Jesús y coné José. Tikishmati tatawal inana nokia. Huaca Jesús quien es bueno? se y ca seyo. Amo aquí kilis y caiselti. Sanotata katinech tanke huéliski sema Sema sewali se wali para neets kilis. Juan catinets ni tonali. Ishquilito que amatini catinompa tatoipanestiani huécahkiaki isquiloké campaqui Toteco quin nochi ni huanti, guanhuaca nochini noche ni huanti, caticaki catinotata quinihuaya, ipan iniyolo wanki machilia, amuaki ki toteco dios, sanakati ni huatemok tenkampa yaya, ne ni mechilhuya, sinta asema aseguali kipias nemilisti yankuik para nochipa, nani itztuk no patakwaliste catitemaka nemilisti. Amo huesca pantatawa, mi que, mas kikuaske no patacualiste katihuetskite nilhuikak, y pa no Nani istok no patacualiste katihuatemokte nilhuikak, Juan sinta se ne se li snake ni kualis, Yaya kipias nemilisti yankuik para nochipa. Nani istok kati no patacualiste katihistok, wan katitema nemilisti yankuik para nochipa, Juan waltemokte nilhuikak. Sinta ni nil sin itacualiste, Yaya its ya esto para no chipa. Juanita cualiste, esto no te acaló que tenía para más igual y panita al tipacte, más para no chipa. Juan no canón para esa me peke mis guanquitua Juanquito hace wa kenikatsa casello. Que ni caza para ti coase. Jesús quien ilvía. Me me chilvía, no ni Juan sinta amo antes elise que el en que cuáces no nacayo no eso amo aquí no pan ni ya ya que se cati que cuáces no nacayo que no eso kipias para no chipa y yo tonali. Pampa y tonale pan nacayo el toc no pata cualiste catines no eso no pata Juan Catiquiquas no nacayo, Juanquís no eso, Juan Necelis, que ni Itaqualis, Ya ya se y panoyolo. yolo, Juanani se y panoyolo. No tata cati itstok nechtitantok, Juanani itstok pampa y chicawalis. Que no panoquia catinecelis, que ni Itstos pampa no chicawalis. Nani itstok no patacualis te catiwal temoctenilhuicac amo ni esto que no patacualiste cualiste que te amo escapante no para nochipa. no chica tiene excelirse que es ni ni para nochipa. Juan Jesús está más tigiano y pan israelita tiopamit y pan Capernaun Juan que que Jesús que caja que te quinientos que esto que para nelia oica manal machilia Huaca Jesús, que matke para sé que mamá chikawa que es la amigo no yaya wankini luy. Anki mati para anki machilise Huaca no Wakanoja más anki owis se que mantechitasé na katini mukwetki más ewali. Niteku siluika campaña itsoya actuuya. Niki stua para sanitona stoteku weli nemilisti yanqui katia mukema tamis. Sintaseki cuaskiya katini liano nakayo amo que me casquie no a ne mi ni camanali para chismachilica y panamoto nacitzi panpanopona y panamoto nacitzi no camanala al me chiluca para no chipa. pero sé que ya me juanté. amo ante el chiletoca. tenípe ya Jesús y que matía aquí amo que ne Juan aquí ya que te magtillistía Juan Jesús qui ni chiluito. Amuaki aquíuelis noche sinta anotata amo para manechne tuca Juan no, llega miya que más se olvida que tiene wan ayas ya Igual ya Jesús que Juan haya muy que Jesús te está siento quili noche ti mactaste Juan mu te siamo Juan Juan Simón Pedro kinankile. quiere Santa pique lizquía sinta seyuk, Santati tamachia Nupakamanali camanali catijuelikin maca nemilisti yangut, para no chipa, nupa mas Tu juantis timit Juan cualitis dios yaya catitititto para no Juan Jesús quini Nanimech taves penito, an guan hume, pero sete namu juantis nelia yashka muqualtacat. Jesús te escamanar huya ya ten Judas Iscariote y con Simón. Pampa te iba a quitar más más que Judas y suyo se te guan o meti mumachikawa.